Muy buenas tardes, vengan todos eh... Perdón ¿Cómo estás, Mauro? Hoy estamos iniciando la tercera clase del de taller de ERE ¿Cómo estás, Mauro? Uh -huh. Bien, ¿y tú cómo estás, Susi? Bien, aunque todo se disfruto ahorita y es como que ¡ah! Bueno, eh, pues... De la... Tenemos varias noticias. Una de ellas es que a todos los inscritos que se, bueno, que se inscribieron a este taller, pues justamente hoy les ha debido llegar un correo electrónico donde están los links tanto de la primera clase, de la segunda clase y de esta clase. Además de que hay un link en el cual se eh, es un link para un grupo de WhatsApp en el cual, eh, bueno, debes unirte, si te has inscrito, debes unirte a este grupo, ¿por qué? Porque en este grupo vamos vamos a empezar como, al instructor José Luis va a empezar a dejar como que tareas para que, digamos, se siga una, tipo un control, y bueno, un, de, de un control de aprendizaje, por así decirlo, para que si tú te has inscrito y quieres practicar y así, y si tienes dudas en estas prácticas o cosas así, puedas preguntarle a José Luis. José Luis justamente está en este grupo de WhatsApp. También puedes preguntarle tus dudas de manera directa. Y de esa manera es como vamos a ir manejando el taller las de las últimas cuatro clases, ¿verdad? Esta es la tercera. Nos faltan como tres más. Entonces, esa es una de las noticias, revisen sus correos electrónicos y, y pues nada, presentamos al instructor. ¿Nos puedes decir un poco uh -huh. de él? Bueno. Sí, eh, José Luis Chaguana, eh, es ingeniero estadístico e informático y también es ingeniero agrónomo. Eh, desde el año 2002 ejerció docencia en el área de estadística e informática así como en el desarrollo de software para entidades privadas y estatales. En el año 2008, realizó investigación en caracterización de flora de ofedales en Incagro, eh, posteriormente en el Programa Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnología en la caracterización y manejo de bancos de germoplasma de granos andinos en la INEA. Eh, desde el 2013 ha elaborado en la Universidad Nacional de Juliaca y recientemente, de, desde el año 2020 del año pasado, eh, viene elaborando como especialista en la Unidad de Informática y Estadística del CENASA, sede central de Lima. Eh, durante su, tra su trayectoria ha llevado la asesoría de varios trabajos de investigación en tesis de pregrado en el año 2014 ha concluido el Diplomado Internacional en Bioestadística en el programa de posgrado de, de la Universidad Mayor de San Andrés de eh, Bolivia en convenio con CATIE de Costa Rica. Eh, también ha participado en ponencias del X Congreso Internacional de Biotecnología Vegetal en Cuba. En el 2017 fue ponente en el, cuarto, en el sexto Congreso eh, Mundial de, de la Quinoa. Y en el segundo simposio internacional de granos andinos. Y en el 2019, con otra ponencia en el, en el coloquio argentino de estadística en Tucumán, Argentina. Y eh, en el año pasado realizó una ponencia en México y Panamá. Eh, actualmente es miembro directivo del Centro de Investigaciones Avanzadas en Educación Superior, Salud y Medio Ambiente. No, qué cool. Y bueno, aquí estamos con José Luis Ok, Hola, José gracias Luis. Susan Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, igual también para Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo está por allá? Espero que todo bien Buenas tardes. Sí, todo bien, gracias Qué bueno, qué bueno, ¿cómo estarán todos los chicos? Seguramente ya conectados hasta esta hora Entonces, el día de hoy tenemos nuestra tercera sesión de clases Para lo cual... Voy a abrir el R-Studio. Ya tengo el R-Studio. Y como ya teníamos ya previsto desde nuestra clase pasada, ya les tengo preparado nuestra tercera sesión. Ya nuestra tercera sesión. día vamos a trabajar con data frames, ya con tablas. Acuérdense que en nuestra clase pasada ya habíamos visto ya el uso de los tipos de datos habíamos trabajado con lo que son datos simples, habíamos visto lo que son datos un poquito ya más eh, compuestos, como los que conocemos con el nombre de vectores o arrays, y luego habíamos visto ya aquellas matrices que ya viene a ser una parte básica de lo que es los datos dentro de lo que se maneja en R. Entonces, hoy día vamos a ir entrando un poquito más a este tema que son los manejos de datos, y para ello como siempre hacemos en nuestra primera parte, es definir nuestro lugar de trabajo. Ya Yo les, siempre les digo esto, cuando empiecen a trabajar en R, siempre para cada archivo de trabajo, ustedes siempre, lo primero que tienen que hacer es ponerle esta primera línea que te dice en qué carpeta o en qué lugar de tu disco duro vas a trabajar. Entonces, para esto yo ya tengo una carpeta definida que está en el disco D. En la carpeta cursos 2021 y una carpeta que corresponde a este taller, que es taller cientí así los he llamado. Entonces, es ahí donde estoy trabajando. Para aquellos que de repente se han olvidado cómo se hacía esto, yo les decía, hay una manera fácil sin poder estar tipeando todo este comando, porque a veces no, no se recuerda a los comandos. Entonces, le decía que pueden ir al menú sesio, set work directory, que quiere decir fijar directorio o carpeta de trabajo. Entramos ahí, seleccionar directorio, la tercera opción, choose directory. Y ahí nos dice en qué parte está tu carpeta de trabajo. Les recomiendo siempre que cuando ustedes llevan un curso o están haciendo algún análisis, siempre ustedes digan en qué parte van a trabajar. Ya siempre definan una carpeta. Entonces, yo lo tengo aquí mi carpeta y le digo open. Al hacer eso, Fíjense, en esta parte de abajo, en la ventanita de comandos o la consola del R, así se llama esta parte, está el comando que ya al hacer ese procedimiento por el menú, me lo pone el R. Entonces, yo simplemente le copio y le hago pegar acá, control V, y ya está. Entonces, hasta ahí ya tengo ya definido en qué lugar voy a trabajar en esta sesión. Listo, ya tengo definido eso y cuando lo he definido, Acuérdense que cuando yo quisiera ejecutar el comando, siempre le digo un control enter y se ejecuta el comando. ¿Listo? OK, perfecto. Sesión 3, entonces. Para empezar esta parte a manejar nuestros datos, voy a hacerles eh, un poquito la descripción de lo que ya les hablé en nuestra sesión pasada, no más que ahora voy a un poquito a profundizar. Les decía que el R para cumplir todo el trabajo de procesamiento de datos necesita de funciones. ¿Qué cosas son las funciones? Para aquellos que de repente ya hemos manipulado el Excel, por ejemplo, que es un software que todo el mundo casi lo maneja para lo que son datos, tiene también una parte que se llaman funciones y seguramente muchos hemos utilizado la función suma, ¿no? Que te permite sumar todo un conjunto de datos. Fíjense esas funciones qué cosas son, ¿no? Entonces, a estos yo les he querido aquí poner una definición de repente más eh, sencilla posible, que no sea tan técnico, de tal manera que podamos conocer cómo se define una función. Entonces, le decía que las funciones son procedimientos programados, o sea, algo que ya está implementado, que realiza una determinada tarea, o sea, cada función que exista en el R, en el Excel o en cualquier lenguaje de programación, Siempre está orientado a hacer alguna cosa determinada y definida. Fuera de eso, la función no la hace. Por ejemplo, para lo que todo el mundo conoce, en Excel, la función suma te permite sum simplemente sumar un conjunto de datos que están en una columna, en una fila o en un determinado lugar simplemente te suma, nada más, no te va a resolver la multiplicación, ni, la, ni el promedio, ni nada de eso, lo único que hace es sumar, por eso se llama suma, ¿ya? Entonces, cada función siempre hace una determinada tarea. Ahora, estas funciones en el R, ¿ya? Estas funciones en el R se encuentran almacenadas, dice, en archivos denominados paquetes, esa es una característica que tiene el R. Que todas sus funciones están dentro de un archivo o pueden ser varios a los cuales se le llama paquetes. Es por eso que el R funciona en base a paquetes. Yo no les había mencionado este término de paquetes. ¿Por qué? Porque hasta el momento hemos estado trabajando en el R instalado con sus paquetes básicos. Cuando uno instala el R en el computador, automáticamente al momento de hacer esa primera instalación, el R lo que te hace es ponerte los paquetes básicos. Y es por eso que, por ejemplo, esta función que ya la habíamos utilizado, que es setWD, que permite fijar la carpeta de trabajo, ¿ya? Te funciona sin que invoques a un paquete. O sea, sin que le digas, esta función está en tal paquete. O sea, sin que le digas eso, ya te permite utilizarlo. ¿Por qué? Porque ya automáticamente el R lo que te ha hecho es instalarte los paquetes básicos. Por eso que en esa parte se le llama, por ejemplo, que tu R ya tiene los archivos base, le dicen, ¿no? O los paquetes base, ¿ya? Entonces, esa es una característica que tiene el R, ¿no? A comparación de otros softwares, por ejemplo, que no utilizan esa forma de, de organizar sus archivos, ¿no? Por ejemplo, el SPS no utiliza paquetes, ya vienen con sus propias funciones implementadas internamente, que tú no lo ves, ¿no? En el caso del R, como todo es visible, entonces, ya tiene los paquetes básicos. ¿Dónde puedo ver esos paquetes que tiene mi R? En este R RStudio, en esta pantalla del RStudio, en este lugar donde existen unas pestañitas, que dice Files, Plots, Packages, Help y Beware. Fíjense que hay cinco pestañitas. ¿ya? Dentro de estas cinco pestañitas, la tercera dice Packages. En español, Paquetes. ¿Ya? paquetes. Cuando hacen clic ahí, ustedes van a darse cuenta que aparece una lista aquí de contenido. Fíjense, un contenido, en mi caso es un contenido enorme, porque eh, a medida que he ido trabajando distintos tipos de procesamiento, distintos tipos de trabajo, se me han ido aumentando los paquetes. ¿ya? Se me han ido aumentando los paquetes. Al inicio, yo seguramente tenía una cantidad de 20 archivos o una cosa así. O Serán poquitos. Si ustedes... Se fijan, para los que tienen su R van a fijarse que en esta parte no tienen una lista inmensa como la que yo tengo en este momento. ¿ya? Estos están ordenados alfabéticamente, ¿ya? de la A a la Z. Entonces, aquí vemos toda la lista de paquetes que tiene mi R en este momento. Fíjense ustedes que cada uno de estos nombres que está ahí, en esta partecita, tienen nombres un poquito extraños. no De repente no, no son palabras... Tan conocidas. Son nombres que le ponen sus autores. Vale decir que el R tiene en, en la nube un servidor del cual descargamos el instalador. Eso es lo que les explicaba en la primera sesión. Al momento de descargar, solamente nos hemos descargado el instalador del R y al instalarlo ese instalador, lo que nos ha puesto son los paquetes básicos. Esos paquetes también están en esa nube, que se llama el R-CRAN. Entonces, cada uno de esos paquetes han sido desarrollados por personas como nosotros, que obviamente conocen un poquito más a profundidad del R, y han hecho sus paquetes. Tal es así que ha habido, por ejemplo, yo le voy a hablar uno de ellos, que hay un paquete que aquí tiene el nombre de Avedith. ya Avedith, así le puso el nombre su autor, y la ha puesto en la nube, y de eso realiza una determinada función. En este caso dice... Que este dice es un paquete que sirve para hacer análisis de biodiversidad. Bueno, yo hago ese tipo de análisis también, por eso que me lo he descargado y me lo ha puesto aquí dentro de mi paquetería. Si ustedes verifican su R RStudio, seguramente es muy probable que no van a encontrar este paquete, porque no han necesitado de ese paquete. ¿Ya? Entonces, a medida que tú necesites hacer determinados tipos de análisis, Tú vas a requerir determinados paquetes. Esto quiere decir que tú tienes que ir buscándote en internet y saber qué paquete se necesita para el tipo de análisis que tú quieres hacer. ¿ya? De la forma más general, por ejemplo, le decía, este AVDIF se utiliza para hacer análisis de biodiversidad. ¿ya? Para eso te sirve. Entonces, si yo quiero hacer eso, tendría que descargarme este paquete y cuando me lo descargo va a aparecer así. Es según lo que uno necesite. Ahora, si por ejemplo, yo necesito hacer análisis de eh, experimentos, para los que somos agrónomos, experimentos, y estos requieren hacer análisis de eh, diseños experimentales, entonces con el paquete R básico, que ya viene el R, no lo vas a poder hacer fácilmente, ya, no lo vas a poder hacer fácilmente. Sin embargo, en la nube, en el r CRAN, existe paquetes exclusivamente elaborados que tienen funciones para hacer ese tipo de análisis de diseños experimentales. Uno de ellos y lo más conocido para los que están trabajando esta parte, por ejemplo, es este paquete que tengo aquí que tiene el nombre de Agricolae. ¿Ya? Este paquete agrícola, aquí está la descripción, dice, es un paquete estadístico que contiene procedimientos para hacer investigación en agricultura. ¿Ya? Es exclusivamente eso. Para todo uno que pueda hacer análisis en la parte de agricultura, va a encontrar ahí las funciones. Y así, para cada tipo de procedimiento, vamos a encontrar una infinidad de paquetes. Cada momento hay investigadores que están creando paquetes y según van esto verificándose, chequeándose y validándose, lo van subiendo a la nube. Por eso que el R en estos tiempos ha ido creciendo grandemente, ¿ya? Cada día aparecen nuevos paquetes para nuevos tipos de análisis y esto va aumentando y se hace cada vez más grande y uno que va estudiando, pues, de a pocos va avanzando, ¿no? Esa es una característica, ¿ya? Entonces... Así es que aparecen aquí los paquetes y cada uno de esos paquetes les decía que tiene funciones y son, por ejemplo, con nombres muy peculiares esas funciones, tal como lo estamos viendo en esta parte, ¿no? Setwd, que quiere decir fijar Word Directory, que es fijar directorio de trabajo y tiene un nombre que es setwd. ¿Para qué sirve esta función? Para fijar el lugar donde yo voy a trabajar. Así como existe esa función, les voy a presentar otra función también que es JET de WD, que quiere decir JET Working Directory. Como es muy largo esas palabras, el autor seguramente lo ha resumido y le ha puesto solamente wd. ya Working Directory. ¿Para qué sirve este JET wd? Lo que te permite es obtener en qué lugar está trabajando en este momento el R. Te va a decir eso. Lo ejecuto para que puedan ver ustedes. Control Enter y me está diciendo aquí en la parte de abajo, que en este momento todo lo que yo haga, ya, se va a trabajar en esta carpeta. Disco D, carpeta Cursos 2021 y cu carpeta Taller Cienti Datos. Ahí estás trabajando, me está diciendo, ¿no? Entonces, este Jet, WD lo que me permite es hacer eso, ¿no? Obtener el lugar de trabajo que en este momento está direccionado el R. Ya hemos visto dos funcioncitas ahí muy parecidas en nombre. Y aquí tengo otra función. LS. ¿Para qué sirve la función LS? Dos letritas nomás. Esta función LS, la que permite es mostrar el listado de todas tus variables que tienes en memoria. Yo lo voy a ejecutar en ese momento. Fíjense, mi environment está vacío. Control Enter y me aparece cero. ¿Qué pasaría si hago lo siguiente? Aquí voy a poner para prueba nada más una variable A que vale 5. Fíjense, Control Enter. Una variable B que vale 10, control enter. Fíjense, mi environment ya se ha llenado con dos variables. Hago un LS. Y fíjense lo que me sale en esta parte de abajo. Me está diciendo que en este momento, el R que está trabajando tiene en memoria dos variables. Por eso, la variable A y la variable B. ¿Ya? Eso es lo que te permite hacer LS. Es una función que te permite. Mostrar la lista de todas tus variables u objetos que tienes en tu memoria. ¿Y eso dónde lo veo visualmente? En el environment. ¿Está claro? Eso es otra funcióncita. La otra función que le voy a presentar, la función DIR. La función DIR te permite hacer un listado de todos tus archivos que tienes en tu carpeta de trabajo. O en la carpeta de trabajo que está activo en este momento. ¿Cuál es la carpeta de trabajo que está activo en este momento? Lo que hemos definido en la fila 1 aquí. Ya, la carpeta Taller científicos que está en la carpeta Curso 2021 en el disco D. Ejecuto este comando, control Enter, y me dice en este momento que en esta carpeta que estoy trabajando, tengo cuántos archivos. Tengo seis, siete, ocho, nueve archivos en total. Ya, esto mismo que está aquí, esto mismo que está ahí, se puede visualizar también en esta primera fichita que aparece en esta parte donde estaba packages. Ya, ahí la primera ficha dice files, y ahí cuando uno hace clic se va a mostrar como un browser del explorador, muy parecido a eso. Entonces ahí me sale una listita de archivos y esos nombres coinciden con lo que me sale en esta parte de la consola del R. ¿Ya? Eso te permite hacer la función dir. Te hace un listado de todos los archivos que tienes en tu carpeta de trabajo. ¿Listo? Ok. Solamente a manera de mención les voy a presentar este otro comandito, otra función que también se utiliza mucho cuando uno maneja datos en el R. La función view. Con una peculiaridad, ¿cuál es? Que la primera letra es en mayúscula, ya que la primera letra es en mayúscula. Muchas veces cuando uno está apurado lo pone el comando view con minúscula y lo ejecuta y le va a salir un error, ¿no? Te dice, esta función no ha sido encontrada, no la conozco, te dice el R. ¿Qué cosa hará? No sé qué cosa hará, no, no tengo conocimiento de eso, eso te está diciendo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo lo puse intencionalmente esta función por el hecho de que su primera letra es en mayúscula y así hay que ponerlo siempre, ¿ya? Hay que ponerlo siempre, ¿listo? Eso entonces, a manera de un poquito hacerles ya una introducción a lo que son uso de las funciones, pero estas funciones no siempre van a ser así con dentro del paréntesis vacío, ¿no? Eh, aunque en esta le hemos puesto un contenido, fíjense, le hemos dado la ruta de donde están mis carpetas. ¿ya? En algunos casos, las funciones, por ejemplo, aquí está otra función que le puse un poco separado, es la función rm. La función rm, un poquito para decirles para qué sirve, es una función que te permite borrar, ya que te permite borrar un objeto o una variable que está en la memoria. Hace ratito les hablaba de una función que justo habla de eso, ¿no? ¿Cuál es esa función? La función ls. Les decía que la función ls te da un listado de todas tus variables u objetos que están en memoria. En este caso, yo tengo el, el objeto, o en este caso, variable a y variable b. Tengo esos dos. Entonces, este rm te permite borrar eso. Ya te permite borrar eso. ¿Cómo así? Yo voy a hacer una pequeña variación a esto, a este rm. Dentro del paréntesis, yo le pongo la variable que quiero borrar. En este caso le puse a y lo ejecuto con Control Enter. ¿Qué ha pasado? Fíjense en el Data Environment, ya no aparece la a, se ha borrado, se ha eliminado de la memoria la variable a, se desapareció. ¿Se da cuenta? Entonces yo podría borrar toda mi lista de variables que tengo en mi Data Environment. Con este RM, ¿no? A veces tú cuando ya tienes una gran cantidad de variables se te va llenando la memoria, porque acuérdense que el R todo lo trabaja en la memoria RAM, ¿ya? Todo lo trabaja ahí. Entonces, como tú utilizas archivos, cargas bases de datos, cargas variables y cosas así, y si te va llenando, se va consumiendo tu memoria. Entonces, eh, si tienes una laptop con poca memoria o un computador con poca memoria, se te va lenteando tu máquina, ¿no? Entonces, para esos casos necesitamos limpiar la memoria. ¿Con qué lo hago? Con este RM, ¿no? Pero imagínate que tienes 100 variables. Entonces, vas a tener que hacer 100 RM. Es un poco tedioso hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, para no hacer eso, yo puedo utilizar esta combinación de funciones o comandos. Le pongo RM. Dentro de eso le cargo un parámetro que se llama list, así Está escrito, así está definido ese parámetro. No, no es posible cambiarlo. List igual, le digo que voy a borrar un listado de variables. Entonces, ¿quién me da ese listado de variables? La función ls, la que les había mencionado hacia arriba. Esta ls me da el listado de variables. Entonces, yo le digo, me vas a borrar la lista de todas las variables que yo te voy a pasar. Entonces, le estoy pasando con ls y al ejecutar todo eso, se me va a limpiar todito lo que tengo en mi data environment. Si tengo mil variables cargadas ahí, las mil se van a borrar. ¿ya? Entonces, estas funciones, algunas, dependiendo del caso, también se pueden combinar en el uso. ¿no? Se puede combinar en el uso. Se puede utilizar funciones dentro de otras funciones. Muy parecido al Excel. Muy parecido al Excel. Dependiendo de la necesidad. Entonces, así los había puesto punto, punto, punto, punto y vamos a encontrar... Miles de funciones en el R dependiendo del paquete que uno está utilizando. ¿Ya? Ahora, otro aspecto. Les mencionaba de que todas estas funciones, hasta el momento, hasta donde hemos visto, vienen de la paquetería básica que tiene el R. Pero, ¿qué pasa si yo necesito nuevos paquetes? Entonces, para eso yo tendría que instalar ya no todo el R, sino solamente el paquete que uno necesita. Por ejemplo, para este caso. Hoy día vamos a trabajar ya con pequeñas tablas de base de datos, ya que son los data frames, que son estructuras de datos y un poquito que contienen datos como lo que siempre maneja el R. Entonces, para eso, normalmente nuestros datos los tenemos en archivos de R. y cuando, Perdón, de Excel. Entonces, cuando nosotros queremos cargar estos archivos de Excel al R, entonces no lo vamos a poder... Poner, pues, acá la ventana, ¿no? ¿no? Fácilmente no lo vas a poder cargar, porque esto no es Excel. Entonces, ¿cómo yo haría para cargar un archivo de Excel y ponerlo aquí para manipularlo en el R? Entonces, esas son operaciones que siempre se van a necesitar. Pero lamentablemente el R básico no te permite hacer eso, ¿no? De una manera fácil. Entonces, para ello, tendríamos que instalar un paquete que permite leer archivos de Excel. Yo le voy a presentar ese paquete que se llama RiadXL. XL. es un paquete, ya, es un paquete que está en la nube del R, en el R-Cram, y que permite leer archivos de Excel. Para eso sirve, exclusivamente para eso. Entonces, si ustedes en este momento están en su RStudio, quieren instalar esa librería o ese paquete. Qué es lo que tienen que hacer. Una manera es escribir el comando que permite instalar paquetes. Hay una función que te permite hacer eso, que se llama install packages. Un poco largo de escribirlo, ¿sí? Pero tienes que escribirlo, porque ese, ese comando o esa función te permite instalar paquetes. ¿Ya? Entonces, si no quieres tipear así como el setwd, Existe una forma también de hacer lo mismo, pero utilizando este R RStudio que tengo en este momento cargado. ¿Cómo se hace? Me voy a Packages, aquí, la ficha Packages. Y en ese lugar hago un clic en el botón que dice Install. Ya, le digo clic en Install. Me aparece esa ventana pequeñita. Y en esa ventana pequeñita lo que voy a hacer es ponerle el nombre del paquete que yo quiero instalar. En este momento el paquete que me permite leer archivos de Excel. ¿Qué se llama ese paquete? No puedo ponerle otro nombre. Ojo, tienen que ser nombres que ya los autores los han puesto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ustedes se van a enterar de eso, no? Simplemente en Google ustedes pueden buscar el paquete de R que permite leer archivos de Excel y probablemente les aparezca otros más, pero uno de los más conocidos este archivo se llama readxl. Entonces, yo pongo ahí read ¿Eh? En ese lugarcito, voy tipeando, React XL, fíjense, me aparece hasta dos, este sb de repente hace alguna cosa más, yo conozco este React XL, cuando ya les sale el nombre simplemente ustedes escogen, simplemente ustedes escogen y le dicen instalar, ya, y le dicen instalar, yo le voy a poner por si acaso, ya tengo yo instalado este paquete, ya, ya tengo instalado, pero eh, aquí me está advirtiendo, tú ya tienes instalado ya este paquete, por favor, vas a tener que reiniciar tu R, me está diciendo, ¿no? Posteriormente cuando lo hayas instalado. Ya, a, los, a ustedes que han ejecutado de repente ese comando, no le va a salir el mismo mensaje porque no tienen el, el paquete, entonces simplemente le dicen instalar y sí. Ya, instalar y sí. Y ya lo instala. Ya, ya lo instala. ya. Cuando ustedes van instalando, van a fijarse que en esta partecita va apareciendo como un icono de color rojito, que es para hacer el stop, para detener la instalación. Pero para en este caso yo ya lo tengo instalado, entonces no tengo ningún problema. Hay que esperar que ese icono de color rojito desaparezca y te vuelva a aparecer este prompt, que es el signo mayor en la consola de R. esa es la manera de poder instalar un paquete en el R. ¿Está claro? Ahora no queda todo ahí. Ojo, no queda con solamente instalar y ya está. Cuando uno quiere utilizar paquetes, lo primero que tiene que hacer es instalar, pero esa instalación solo se hace una vez, nada más. Por ejemplo, si en este momento hemos instalado este paquete que se llama READXL, mañana o pasado mañana o los siguientes días, cuando yo quiera utilizar ese paquete, no voy a instalar pues de nuevo, porque ya está instalado. Lo que simplemente tenemos que hacer para las demás fechas en adelante es activarlo nada más. Es activarlo nada más. Entonces, la instalación solo se hace una sola vez y lo que se hace más adelante es activarlo. ¿Cómo se activa? Con este comando o función que se llama library. Ya Así tiene que escribirse, library, cuya traducción es librería. No sé por qué le pusieron ese nombre, yo imagino para la... A todo lo que es la librería de paquetes de repente por eso la han puesto library ¿no? entonces se pone el library paréntesis y dentro de ello el nombre del paquete que tú quieres activarlo o habilitarlo ya habilitarlo fíjense en mi package aquí voy a observar y voy a buscar RIA de XL RIA de XL está más abajo esto está en orden alfabético y más o menos por aquí, ya encuentro el ReaDXL. Aquí está. Estoy señalándolo. ReaDXL ya aparece ahí. Ustedes, para los que han instalado, seguramente lo van a ubicar. Y ahí te dice para qué sirve. Te da una descripción de ese paquete. Dice, lee archivos en Excel, te está diciendo acá. Lee archivos en Excel. Para eso sirve. Entonces, yo voy a activar eso. ¿Cómo lo hago? Les decía, con Library. Hago un control Enter. Ya está, ya está activado, entonces ya está listo para utilizar todas las funciones que tiene esta librería o este paquete, ¿Ya? ya está listo para hacer eso. Perfecto, y así puedo yo instalar si es que no tengo una librería y poderla activar cuando se necesita. Yo en este momento ya lo tengo activado la librería que permite leer archivos en Excel. Perfecto. Eso lo van a hacer cuando ustedes necesiten de un determinado tipo de análisis y el paquete que ustedes quieran, ¿ya? Eso, entonces, hasta ahí para hacer un pequeño, una pequeña introducción a lo que son funciones que tiene el R. Repito, hay una infinidad de funciones y paquetes para todas las necesidades y para todo tipo de análisis que se puede hacer en el R. OK. Vamos a lo nuestro, entonces. Regresando a lo que hicimos en la clase pasada. Les había hablado qué cosas son los data frames, ¿ya? Los data frames son estructuras de datos especiales que el R siempre las utiliza. Yo, para todos los análisis que he visto, siempre se utilizan data frames, tablas, por así llamarlo, ¿ya? O en el R también le conocen con el nombre de data, ¿no? ¿Cuál es tu data? ¿Cuál es tu data? No sé si han escuchado ese término cuando uno está en ciencia de datos. ¿Cuál es la data que tienes? Entonces, esas datas que hablan se están refiriendo a las tablas. Y en el R esas tablas tienen un nombre. Son data frames. ¿ya? Son data frames. Son utilizados para todo lo que son análisis de datos. Básicamente estos están conformados por dos elementos que siempre las vemos en nuestras tablas, que son las filas y las columnas. ¿ya? Un data frame es una tabla que siempre va a tener filas y columnas. Un aspecto importante acá. Cuando nosotros ya hablamos de filas y columnas, como estamos metidos en esta parte de analizar datos, tú no lo vas a llamar, pues, filas, no lo vamos a llamar columnas, ¿no? De repente, eso es para el común, ¿sí? Pero para personas que ya estamos dentro de esta parte de, del conocimiento, a las filas los vamos a llamar registros. ¿ya? Cuando uno maneja bases de datos, así se llama. Las filas los vamos a llamar registros. Y a las columnas le vamos a llamar variables. A las columnas lo vamos a llamar variables. Es un poquito más técnico para el mundo de las bases de datos. Entonces, solamente cambia de nombre, pero en el fondo son filas y son columnas. Ok. Ahora, ¿cómo creamos estos data frames? ¿Cómo así que puedo tener un data frame aquí en el R? Porque en base a eso yo voy a tener que hacer los análisis. Ya hemos visto en nuestra clase última que hay una manera de poder crear los data frames. ¿Cuál era? Utilizando los vectores. Es la forma más básica, ¿no? Yo podía estructurar mi data frame, mi matriz, mi tabla, por así si quieren llamarlo, utilizando vectores. ¿Cómo hago eso? Les recordamos, como hicimos en nuestra clase pasada, creo un nombre de mi vector y con la función c... Esta función está en el paquete básico del R, por eso que no hemos necesitado instalar ningún paquete. Le pongo toda mi lista de datos, en este caso de nombres, que van a ser el contenido de mi vector nombre. Ejecuto, control, enter. Ya tengo ya, fíjense, en mi data environment, 10 nombres. Ya quiero visualizar su contenido. Ahí está la parte de abajo, los 10 nombres. Igualito, podía crear mi vector con números. Entonces, tengo un vector que se llama edad, que tiene también 10 edades para este caso. ¿ya? Creo también mi vector. Acuérdense que esto lo hicimos en nuestra clase pasada. Un vector que se llama peso. Voy a ponerle también ahí 10 números en decimal. Que para mí en este caso va a indicar los pesos de 10 personas. Y finalmente habíamos creado otro vector también que contenía caracteres o texto. Que le hemos llamado el vector curso. igualito ya tengo ahí mi lista de 10 cursos. Fíjense en el Data Environment es más visible esto. Tengo cuatro vectores conformados cada uno de ellos por una fila y 10 datos. ¿ya? Es una tirita ahí con 10 casilleritos y en cada casillero hay un dato, ¿no? Cuando es curso, lleva un nombre de curso en cada casillero. Cuando es edad, hay 10 edades. Cuando es nombre, hay 10 nombres. Cuando hay peso, hay 10 pesos. ¿Listo? Entonces, en función a esas variables de tipo vector, yo los voy a juntar. Yo los voy a juntar y voy a hacer una tabla de datos. ya Una tabla de datos. No más que ahora, en esta oportunidad, lo voy a hacer con una función que les voy a presentar. Se llama la función data frame. Data punto frame. Así tiene que escribirse, con el puntito. Data.frame, que es un comando que permite crear data frames o tablas de datos. ¿Listo? Pongo data frame, abro paréntesis y le pongo la lista de todito mis vectores que van a ser parte de este data frame. Para este caso tengo cuatro vectores. El vector curso, edad, nombre y peso. Pongo esa listita, cierro paréntesis y todo eso me lo voy a guardar en una variable o un objeto en este caso que se va a llamar data alumnos 1, así lo voy a llamar, ejecuto, control enter y fíjense aquí en la parte de data environment me aparece separadito, separadito me aparece en esta parte que dice data, un objeto que se llama data alumnos 1 que tiene 10 observaciones para en este caso, vamos a ver a qué le llama observaciones, de cuatro variables. Le hago un clic, fíjense ustedes, le hago un clic ahí y en esta parte se me abre una fichita con el contenido que tiene este data frame. ¿Ya? Se abre el contenido. ¿Qué me está diciendo ahí? Que tu tabla o tu data frame se llama data alumnos 1 y el contenido es lo que estás viendo aquí. ¿Qué cosa contiene? Una lista de 10 observaciones, decía. Para nuestro caso son 10 registros. Aquí están los 10 registros enumerados, como en el Excel. Cada columna, les decía, es una variable. Aquí está la variable nombre, edad, peso y curso. ¿Ya? Nombre, edad, peso y curso. Perfecto. Ya tengo ahí mi tabla de datos. De una manera sencilla, un poco utilizando lo que hicimos en nuestra clase pasada, usando vectores. Esa es una manera de crear los DataFrames. Vamos a la segunda forma. ¿ya? Vamos a la segunda forma. Utilizando estructuras de tablas. Todo eso que hicimos en nuestra clase pasada, yo pude haberle hecho así. Simplemente en este editor del R-Script, utilizando los TAF, utilizando los TAF, pues, TAF, TAF, TAF, TAF, TAF, TAF, TAF, y pongo aquí los nombres de cada columna. La primera se va a llamar nombre, hago otro TAF y le pongo edad, hago otro TAF, le pongo peso, hago otro TAF y le pongo curso. Y debajo de cada uno de esos nombres voy poniendo el contenido que va a tener cada columna. Donde dice nombre, la lista de nombres. Donde dice edad, la lista de edades. Donde dice peso, igualito. Dice curso, igual la lista de cursos. Todo eso que lo he tipeado, todo eso que lo he tipeado, lo voy a poner. Otro comando, otra función que me permite crear data frames. Pero como el contenido ya no viene de vectores, sino de una lista de contenido que yo tipeo, como si fuera una tablita, lo voy a tipear ahí. Como el contenido ya viene de distinto origen, entonces ya no utilizo pues data frame. Para este caso utilizo React Es un comandito especial que permite crear data frames, pero de acuerdo a un contenido así, tipeado nada más. Entonces le pongo riad.table, abro paréntesis, pongo el parámetro text igual, el texto siguiente le estoy diciendo. Ya, text igual, abro comilla, doble, en todo el contenido, y lo cierro al final del contenido, le pongo coma, y pongo este otro parámetro, geat ¿Qué quiere decir geat Acuérdense que todos los comandos, absolutamente todos los comandos. Así como en el lenguaje de programación, la mayor parte de parámetros de nombres son palabras en inglés. Entonces, en este caso le estoy diciendo cabeza, ¿no? Le estoy diciendo que todo este contenido tiene un encabezado, ¿ya? Tiene un encabezado. Entonces, eso que tiene el encabezado le digo head true. O sea, encabezado, sí o verdadero, le estoy diciendo. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque esta listita que yo he tipeado tiene, pues, un encabezado para cada columna. Tiene un nombre, por así decirlo. Entonces, por eso que le pongo true Al hacer eso, al hacer eso, ejecuto, ¿ya? Y fíjense, como yo le estoy diciendo que eso lo voy a guardar en un nombre que se va a llamar Data alumnos 2 eso se me ha ocurrido y lo he puesto. Entonces, al ejecutar, fíjense qué va a pasar. Control-Enter, y aquí en mi Data Environment aparece otro objeto de tipo DataFrame que se llama Data Alumnos 2, que tiene también 10 observaciones de cuatro variables. A ver, quiero verlo. Hago un clic y aparece aquí su contenido. Fíjense, es lo mismo que yo hice, solamente que lo hemos creado a partir de otra manera. ¿Por qué les he considerado para este taller este comando? Porque muchos de los comandos antiguamente. Hace varios años, les hablo como 10 años atrás más o menos, las tablas, los data frames se creaban de esta manera. Y hay algunos archivos que así en los libros aparecen, entonces uno no entiende. ¿Y por qué está esto ahí, no? Es justamente porque ha sido creado de esta manera. Ya, Esa es la segunda forma. Así como existe esa segunda forma de crear el contenido de un data frame y tipearlo mil registros, mil observaciones, sería muy extenso. Entonces, normalmente la data, ahora en estos tiempos, viene en archivos externos, como les comentaba hace un instante. Entonces, esos archivos externos generalmente vienen en formato CSV, este tipo, ya que son archivos de texto que están delimitados por... Por comas o tabuladores normalmente ya pueden estar también en archivos de excel los los de excel antiguo el tipo xls o pueden ser también en archivos de excel ya de las últimas versiones que es el punto XLSX entonces eso es lo que normalmente encontramos en estos tiempos en algunos casos los ponen en formato txt en texto plano lo cierto es que puede haber datos que están en esos archivos, en esos tipos de archivos. Entonces, el R también te permite traer contenidos de tu data o de tus tablas que están en esos archivos externos. Vamos a hacerlo para cada uno de estos. Vamos al primero. Cuando tenemos archivos de tipo CSV, cuando tenemos los archivos de nuestros datos en ese formato CSV, utilizamos la función READ. Punto .csv, así se llama la función, ya, react.csv, para los que de repente no nos acordamos bien cuando estamos tipeando este comando, porque eso es lo que pasa cuando hay todo funciones más de comandos, pero sí sé que es de read, que es de leer. eso ya, al menos, ya está en nuestra mente, quiero leer un archivo csv, ya está, le pongo read punto, al poner el punto, este R rstudio te permite recordarte, Toda la lista de funciones disponibles en este momento. ¿Ya? Te da eso. Entonces, aquí busco cuál era para leer CSV. Aquí tengo dos. Los dos te van a cumplir la misma función. Pero el más genérico es este primero. Le hago un Enter y ya está. Abro paréntesis. ¿ya? Abro paréntesis. Inicialmente, inicialmente vas a estar así. ¿Ya? No tiene nada adentro. Entonces... Cuando tú pones comilla, ahí dentro tienes que ponerle el nombre de tu archivo CSV que tienes que leer. Pero muchas veces no nos acordamos. Hasta te olvidaste que aquí puedes mirar tu lista de archivos, ¿no? Para uno tendría que buscar aquí, ¿cuál es mi archivo que voy a leer? Ah, ya, este CSV es. SVS. Ahí tengo que copiarlo igualito. Entonces, se hace un poco complicado. Entonces, yo le voy a dar un tip aquí para fácilmente abrir tu archivo. ¿Cómo se hace? Simplemente le pones aquí... Simplemente después de la comillita, le haces un tab, el tabulador, ¿ya? aprietas es una chancadita y aquí te aparece esta lista misma que tú ves aquí, te aparece en esta ventanita para escoger. Ese es un tip, ¿ya? ese es un tip. Le haces clic al el archivo que encuentras, en este caso CSV, aquí está, y ya te lo pone. Se dan cuenta, sencillo normalmente nuestros archivos de base de datos ya vienen con su encabezado. Normalmente ya viene con su encabezado. Simplemente ahí uno le puede hacer un control enter y ya te lo va a leer tu archivo. Ya, aquí está. Eso lo hemos guardado en un objeto que se llama Data Alumnos 3 Aquí está eso. Le hago un clic y es el mismo contenido. Solo que esto está en un archivo CSV. Ya, está en un archivo CSV. Para de repente los que están diciendo, ¿y cómo así eso?, Vamos aquí, yo tengo mis archivitos. Eso era alumnos2.csv, aquí está. A ver, nos vamos a nuestro AR. Era alumnos.csv, el archivo, alumnos.csv, este es el archivo. Yo lo voy a abrir. Acuérdense que los csv normalmente se abren en el Excel. Aquí está. Todo esto que están viéndolo aquí se ha abierto en el R. ¿Se cuenta, Ya lo tienes ahí. Aquí está ese contenido. Ahí está ese contenido. ¿Ve? Ya está. Perfecto. Esa es la manera de leer un CSV. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes un archivo de TXT en texto plano? A ver, vamos a mostrar nuestra carpetita. Aquí están mis, mis archivos. Yo tengo el mismo contenido, pero está en un archivo TXT. Lo voy a abrir, fíjense. Aquí está. Un archivo de texto. Un TXT. Eso lo voy a abrir en R. Entonces nos vamos al R y cambiamos el comando. Ya no vas a poner, pues, READ CSV porque ya no es un CSV. Entonces el comando tampoco ya no es un READ .txt. No existe, al menos en esa librería básica. Entonces aquí le pongo el comando READ .table. Ese es el comando que te permite leer archivos de TXT. Le pongo READ .table, abro paréntesis, comillas, hago un tab si, si no lo encuentran. Y le ponen ahí alumnos 1.txt. Hago un clic. Taf. Alumnos1.txt. Ya está. Le digo que ese texto, esto como no, ya no es un Excel, tiene un encabezadito. En la parte de arriba, tiene un encabezadito. ¿Cómo así es eso? Fíjense aquí arriba dice nombre, dice edad, dice peso, dice curso. Como tiene su encabezado, hago header igual true. Como tú es largo de escribirle, entonces le pongo T nada más. Ya está. Control-Enter. Ya me abrió el archivo TXT. ¿En dónde lo ha guardado? En un objeto que se llama Data Alumnos 4. ¿Eh? Aquí está. El contenido. ¿Se da cuenta? De esa manera voy cargando entonces un archivo de tipo TXT. ¿Ya? Vamos ahora al otro tipo de archivo que necesitamos leer también. Cuando nuestros archivos o nuestra data se encuentra en un archivo de Excel en formato antiguo, en el Excel antiguo, les decía que eso siempre se logra utilizando un paquete. Con, la, con los paquetes básicos no lo vas a poder abrirlo fácilmente. Debe haber alguna manera de repente programándolo largo pero lo más rápido es utilizar un paquete. ¿Cuál es ese paquete? Ya les decía, se llama RIADXL. Como ya lo tengo instalado, simplemente lo aperturo o lo abro. ¿Cómo se hace eso? Se pone el Library RIADXL. Control Enter. Y ya está. Listo para utilizarse el comando que está dentro de ese paquete RIADXL que te permite leer archivos en Excel. ¿Cuál es ese comando? Se llama también read. Acuérdense, RIA, todo lo que hemos visto aquí arriba son RIA, que es leer, solo que ya no lleva un punto, sino un subión, ya lleva un subión, o, o raya abajo le dicen, ¿no? Entonces le pongo subión XLS, ¿ya? XLS. Abren paréntesis, abren comillas, le hacen un TAF para los que están buscando el archivito, así de esta manera, fíjense, yo voy a borrarlo, le pongo un TAF y aquí busco mi archivo XLS, aquí está, le hago un clic y ya me ha escogido. Le hago un control enter y ya me abrió el archivo de Excel. ¿Dónde lo ha cargado? En el objeto data alumno 5. Aquí está. Y ya lo tenemos el contenido. Lo mismo, pero esto viene de un Excel. Ya está. Pero eso pasaba con archivos de Excel antiguos. ¿Qué pasa con nuestros archivos de Excel nuevos? De estas últimas versiones de Excel que tenemos instalado. Esos ya no son XLS solamente, sino son SXX x ya tiene una x más su extensión entonces para ese caso ya utilizo la función read subión o raya abajo xlsx una x más por qué porque este archivo ya es de ese tipo entonces pongo esa función abro paréntesis el nombre del archivo hago un tab aquí está xlsx ya está hago un control enter ya me lo abrió. Ya lo tengo eso cargado en el nombre del DataFrame que se va a llamar data alumnos 6. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Ya tengo cargado. Fíjense entonces que hemos abierto el mismo archivo, pero en distintos formatos. ¿eh? En distintos formatos. Cada uno de estos me lo va mostrando ahí en una fichita distinta. Entonces, hasta ahí hemos abierto los archivos provenientes de distinto tipo de archivo ¿Ya? pero hay un caso muy usual, a mí eh, me tocó ver esta situación en, con algunos alumnos que tuve en otro curso, y también hay un caso particular mío, ¿no? la primera vez. Entonces, a esto le he llamado cuarta forma de traer archivos, cuando el archivo externo viene del SPSS. ¿Ya? A, a, seguramente ustedes han escuchado hablar de este software, es muy común utilizarlo, pero ¿qué pasaría si te están pidiendo hacer un análisis de tus datos que es para tu tesis y tienes que presentarlo en tu tesis, por ejemplo, ¿no? Y eso está en SPS, entonces tú no lo vas a presentar, pues, un análisis hecho en SPS, porque si vas a querer publicar ese, esa investigación, te van a pedir que tengas que tener la licencia del SPS y una licencia de SPS está por, pues, por más de los 10 mil dólares. Entonces, más fácil es hacerlo en R, solo que hay que utilizar comandos. Entonces, para ese caso, ¿cómo te traes tu base de datos que están en SPS? Los archivos de SPS, la data de SPS, está en unos archivos de .saf. .saf, ese es el tipo de archivo. Entonces, estos archivos se pueden abrir ya no con este RIA de XL, porque esto era exclusivo para leer archivos de Excel. Sino que se tienen que leer utilizando otra librería. Y debe haber de repente otras librerías, yo la conozco esta, que se llama Foreign. ¿Ya? la librería foreign que te permite leer archivos de sps, ¿ya? Te permite leer eso. Entonces, como seguramente todos la primera vez no lo tienen este paquete, ¿qué tendríamos que hacer? Instalar este paquete foreign. ¿Cómo se instala? Ya les dije, una forma es utilizando el comando install package que está aquí. Y la otra forma más fácil, más fácil es utilizando el Comandito que está acá, install, que está en esta fichita que se llama Packages. Entonces, aquí en Packages le decimos install y le ponemos el nombre de la, del paquete, que se llama Foreing. Ahí está, ¿Sí? Mira, Cuando pongo Foreing, ya me aparece aquí la listita. Le hago un clic y le digo instalar. Ya le digo instalar. Listo, al hacer eso, va a pasar aquí una serie de, de procedimientos que está instalando. Y esperan que desaparezca el icono rojito y te va a decir que ya lo tienes instalado. Ya está. Una vez que lo han instalado, le decía que lo que tenemos que hacer luego es activar el paquete. Yo lo voy a activar en este momento. Ya, yo lo activo. Control Enter. Ya lo tengo activado. Y aplico el comando que me permite leer el archivo de SPS. ¿Cómo hago? Sigue siendo RIAD porque voy a leer. ¿ya? Voy a leer RIAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD.RiAD SPSS. Así se llama la función. Entonces pongo read.sps, abro paréntesis, abro comilla doble y busco mi archivito de SPS. ¿Cuál es? Para mi caso, el río Tampo. Ya está. Le hago un control enter. Ya tengo leído. Ya me lo he ejecutado. Rapidito lo he hecho. Como me doy cuenta... Eso yo lo había dicho, Kiki, lo voy a leer en un, en un nombre de archivo que se va a llamar Río Tambo. Aquí lo busco, hago un clic y este es el contenido. Pero ahí va a decir, pero profesor, ¿qué ha pasado? Ya no se ve en forma de tablita. Ah, sí, pues no se ve porque este archivo es de SPS. Y por defecto, ese comando react.spss, lo que te hace es reconocerlo como si fueran un grupo de vectores. Y te muestra de esa manera. Como que no se entiende, ¿no? Como que no se entiende. Entonces, para solucionar ese problemita, ya, para solucionar ese problemita, lo que hacemos es aplicarle otra función más a lo que ya habíamos hecho. A todo este comando que es react.sps, le aplicamos una función que convierte a data frame, que se llama as data frame. Abro paréntesis y dentro de eso el comando que hice anteriormente. He hecho anteriormente. Todo eso le digo, en este caso lo vas a guardar al mismo nombre, lo vas a changar a Río Tambo. Control Enter. Control Enter. Y ya está ejecutado. Lo voy a ejecutar y lo miro acá, en el Data Environment. Hago un clic y ahora sí me sale en forma de tablita. Ya más entendible, ¿no es cierto? A lo que anteriormente, como lo leyó por defecto, no se entendía nada. Pero ahora ya está como lo que habíamos visto más antes nuestros datos. Así en forma de tablita, ¿ve? como si fuera un Excel. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la manera, ¿ya? Esa es la manera de poder leer archivos que están en SPS. Y ya lo vi ya lo podemos hacer el análisis que queramos. ¿Listo? ¿sí? ¿No? Tenemos la quinta forma, en este caso, el R, es tan potente que no solamente te puede leer de un archivito de Excel, de un, de un TXT, de un SSV, también puede leerte archivos que están en la nube. O sea, si están guardadas en algún servidor que tú conozcas y que te permita acceder, tú te la puedes bajar desde ahí. Te la puedes leer. Entonces, yo he buscado en algún lugar donde existe alguna data. En este caso, están en un servidor de contenidos que es GitHub. Entonces, ahí alguien colgó una data. Alguien colgó una data. Entonces, yo solo tengo que conocer la dirección, la ubicación de ese archivo que en este caso está en .csv. Tú sabes la dirección, lo pones en el formato que el R te reconoce, que es con esas barra, barra, ¿ya? Y lo utilizas. Como en este caso, ese archivo es un CSV, como es un CSV, yo ya sé qué comando se utiliza para leer CSV, le pongo reat.csv. Abro paréntesis y dentro de eso le tengo que copiar del, del browser, del, del Chrome ahí o del navegador que estás usando. le puedes copiar la dirección o el link lo pegas ahí y una vez que lo has pegado, cierra comillas y cierra paréntesis, control enter y ya te lo ha bajado la data. Vamos a ver qué data era eso. Ya, eso lo he grabado en data biome. Así le he puesto de nombre y aquí ya me ha aparecido. Fíjense, tiene 144 registros u observaciones con tres variables. A ver, lo voy a mirar. Hago un clic y ya está. Esto había sido el contenido de esa base apps que está en la nube. Fíjense, yo no lo tengo en archivo. Lo he bajado de la nube esto. Es un poco más extenso. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la manera de obtener o de cargar mis datos en el R, pero donde su fuente o el lugar donde están es en distinto lugar o en distinto archivo. ¿Está claro? Ok. Hasta ahí entonces este taller de día, fíjense que, que en esa partecita nos hemos demorado. Obviamente que desde este punto hacia adelante vamos a tener muchas situaciones de trabajo con data frames y en este taller vamos a trabajar hasta esta parte ok con todos entonces hasta esta parte sería nuestra sesión de hoy día y eh, no sé si existen alguna pregunta alguna duda susan mauro que están en el otro lado hola hola ¿Alguna duda o pregunta de repente? Por el momento no tenemos preguntas. Ok, entonces. Dice todo eh, claro, aquí. Nosotros de Omar. Dice todo claro, así que. Estoy perfecto, claro. listo. Aquí ya viene. saben, si hay alguna duda, acuérdense de lo que dijo Susan también, eh, se ha aperturado un WhatsApp en el cual eh, yo más luego en las horas siguientes voy a subir el primer trabajo, la tarea número uno, para ya aplicar todo lo que hemos hecho. Es, es como hacerle un repaso a todo lo que hemos trabajado hasta esta tercera sesión. Ya, Entonces sí, okay. eso lo voy a subir en horas más adelante. Y para cualquier duda está ahí el grupo WhatsApp está para absorber también cualquier tipo de situación que ustedes puedan tener. Sí, aquí hay una pregunta. ¿Leer desde la base de datos mediante query? Sí. Eh, ¿Quieres leer mediante query? A ver, yo, yo les contaré un caso. Eh, sí es una duda que yo he tenido en un momento. Directamente para el R jalarlo con una consulta SQL, no la he encontrado hasta el momento, ¿ya?, lo que sí he hecho es que una vez que yo lo tengo cargado aquí los datos, digamos que tengo esta data que es un poquito más larga, ¿ya? Yo podía aplicar una query a esta data. Eso sí he encontrado, obviamente aplicando los comandos SQL. Pero directamente leer desde aquí y entrarme a un servidor y jalar la data, pienso que sí debe poderse hacer. Pero eh, les seré sincero, todavía no, no he hecho la prueba de eso, ¿ya? No he hecho la prueba de eso. Pienso que sí se debe poder porque utilizando los lenguajes de programación con una conexión que uno puede hacerse con un ODBC, por ejemplo, tú podías acceder vía una query a lo que tiene una data en un servidor. Pienso que sí debe poderse, ¿ya? pero me voy a poner un poquito a investigar sobre ese tema que también, dicho sea, paso que he tenido la curiosidad. Lo que sí he hecho, como le decía, es aplicar una sentencia, una query a la data que yo tengo cargada acá y la hace bien. Para qué les digo, o sea, me ahorra a veces aplicar comandos propios del R y como conozco un poco también del SQL, sí me permite hacer esas operaciones. Un poquito eh, más. Aquí tenemos otra pregunta. Eh, ¿Se pueden leer archivos en formato de stata? El stata, creo que Estata. sí, sí, sí permite, creo, jalar archivos de stata. El asunto es utilizar la, la librería correcta. Sí, sí, pero sí, alguna vez sí lo he leído. No más que no me he topado con archivos de esta todavía. Con SPS sí. Aquí me dice también HJHJ. HJ, que sí se puede. Yo que lo había hecho con Oracle y con, supongo, que con MySQL. Eh, si, si pudiste, pues, sería genial que compartas el ejemplo que hiciste o el código, parte de ese código, para que todos también lo sepamos. HJ. Ya, perfecto. y eso, bueno, eso es todo lo que tenemos de preguntas okay. José Luis Listo, muchas gracias, entonces nos estamos viendo el día martes Sí eh, bueno, nos vemos el martes con todos ustedes y recuerden revisar sus correos para las personas que se han inscrito y para las que digamos no se han inscrito hasta el momento, voy a pasar ahorita el eh, en un ratito más el oh, déjenme buscar ahorita el form eh, para que puedan inscribirse a los que quieran aún, porque estamos como que a tiempo, ¿no? Si, si te quieres inscribir y si no te quieres perder como que las prácticas y así, pues te llega el correo y para unirte al WhatsApp y poder eh, participar de esto, ¿no? Eh, de un minuto, estoy buscando. Y tengo algunos anuncios también, no sé si... Si tienes tiempo aún, José Luis. Sí, para... sí, todavía, todavía. Ok. Uh, voy a pasar primero el form. Para las personas que aún, digamos, no se han inscrito, puedan inscribirse ahí. Y no sé, mandarnos un, un mensaje tal vez por dudas o algo así a la página. Y entre otros anuncios, tenemos como que estamos apoyando a una comunidad que es, justamente en octubre tiene un, una serie de conferencias que es muy interesante. Voy a compartir un poco mi pantalla. Eh, y justamente va a salir un anuncio que tenemos justamente planificado para hoy, para las personas que quieran interesarse en, en este anuncio. Es sobre ciber, ciber, ciberseguridad pueden seguir digamos esta página, les voy a compartir igual por, por mensaje, para que puedan seguirla y participar justamente de, este, de, de estos talleres de ciberseguridad, están obsequiando a las personas que están ingresando en estos días, les están obsequiando, hay como que un sorteo donde les regalan tarjetas de Amazon de cierto porcentaje de dólares. Y está muy interesante, están como que promocionándolo mucho. Chequen más o menos todo esto y participen de estas cosas, ¿no? Creo que es muy importante eh, los datos, que estén seguros. si sí, somos más enfocados en ciencia de datos nosotros. Pero hay que ver un poco más de eso de ciberseguridad y todos esos aspectos. Hay que conocer un poquito más, así que los invitamos a participar de esto. También te invito a José Luis a participar Cabo, de este CABACO. Y pues, esos serían los anuncios hasta el momento, los flash informativos. Y pues nada, para la próxima clase, eh, no se olviden revisar sus correos. Eh, revisar sus correos, eh, revisar las tareas. Se les va a dar un tiempo estimado para que terminen la tarea, por así decirlo. Ya José Luis lo anunciará en el WhatsApp. Y también trataremos de enviar correos electrónicos para recor tipo recordatorio. Y pues nada, inscríbanse, participen. Y nos vemos muy pronto, José Luis. Um, yo creo que está claro. Recuerden nomás que en horas en adelante voy a enviarles por el grupo WhatsApp la primera práctica. Y, y, y a partir de esta clase vamos a ir enviando así. La siguiente clase el martes, igualito, voy a enviar otra práctica, que corresponde también a lo que se va a avanzar, y así hasta que terminemos nuestra última clase. Todo esto es acumulativo y todos aquellos que vayan cumpliendo, eh, recuerda también, Susana, lo que decías de que van a tener ah, también ¿sí? una certificación de, de parte de, de la comunidad. Entonces, sí. eso también un poquito para que pueda avalar el esfuerzo que seguramente muchos hacen por estar este tiempito aquí y también para dar sus horas en hacer la resolución de los ejercicios. Sí, Entonces, sí. Eh, eso también es importante yo creo y ya pues estamos ahí viéndonos en el, en el grupo de WhatsApp Sí, justamente vamos a hacer como un certificado de participación de, de todos los que participen en esto y los que hagan sus tareas y así, y lo va a valer aquí el instructor, y es como que muy muy cool que tengamos este apoyo, y pues gracias José Luis, a ti por estas clases y pues nada, nos vemos el próximo jueves, a las tres y media Martes. Okay. Digo, no. Jueves, no jueves. Jueves, sí. Ya sí? me está diciendo no martes. Me está equivocando con otro taller que tengo. Listo, okay, nos... Entonces, nos vemos el día jueves. Nos vemos el jueves, chicos. Se cuidan. Ok. Chao, chao. Chao. Sí.